Hábitos de éxito de Cristiano Ronaldo. Él es un talentoso jugador. Ha ganado cinco balones de oro, cinco Champions League. Ha anotado más de 400 goles como profesional. Es una leyenda del fútbol. Uno de sus hábitos más importantes es que entrena tan fuerte que es el primero en llegar y el último en irse. Él no solo entrena fuerte, sino inteligentemente. Es una persona metódica en su entrenamiento. El trabajo y el entrenamiento lo continúa en casa. Lo hace parte de su vida, ya que llegando del entrenamiento se mete dos horas a su piscina con la finalidad de tonificar y recuperarse. Se toma en serio su papel de profesional. Entrena como si fuera un novato, como si tuviera que triunfar por primera vez. Tiene sed de éxito en su carrera. No porque, no porque haya hecho algo importante se conforma. Siempre quiere avanzar más en su carrera. Él trabaja por su parte la velocidad, la potencia, su salto. Todo esto lo hace diferente al resto de sus compañeros. Su cuerpo es su templo. Tiene hábitos encaminados a fortalecer su desarrollo como profesional del fútbol. Se baña cinco minutos en agua caliente y tres minutos en agua fría para recuperarse y relajarse. Es un atleta totalmente disciplinado. No sale de fiesta y no tiene fiestas particulares. Está entregado a su profesión. Es estricto en su dieta. Tiene seis comidas, todas ligeras. Come frutas, verduras y, y solo un par de comidas con pollo o pescado. No consume alcohol ni bebidas azucaradas. Duerme bien para recuperarse, ya que la recuperación del cuerpo es muy importante. Se va temprano a dormir. El sueño le ayuda a recuperarse. Como hábito normal, hace una rutina de abdominales al despertarse y antes de, de dormir. Siempre está atento y concentrado. Es un jugador, jugador que siempre está... El mejor actante pone atención en los fundamentos como la conducción, el pase, el cabezazo, la potencia, la velocidad y todas las cualidades que le ayudan a ser un mejor jugador. Tu amor me hace más fuerte, tu odio más imparable. Él tiene el espíritu competitivo y siempre quiere ser el mejor, por lo que la crítica no solo no le afecta negativamente, sino que le hace cada vez más fuerte. Como dice el refrán, dime que no puedo hacerlo y tendré un motivo más para intentarlo es decir fuerza en sus convicciones. Para él la fuerza mental es muy importante, utiliza técnicas de relajación en el juego, se le ha visto en momentos cruciales, utiliza ejercicios de respiración, inspira tan fuerte como pueda y exhala. La idea es bajar las revoluciones y las tensiones para concentrarse en el momento, puede llegar a cerrar los ojos para visualizar correctamente el momento, tiene una gran seguridad que está basada en su condición física, en sus creencias en sí mismo y en su trabajo mental, lo que se realiza en sus actuaciones que son de un alto nivel. El resumen de los hábitos de Ronaldo es, trabaja duro e inteligente, sé comprometido con lo que haces, toma en serio tu profesión, sé fuerte en tus convicciones, tú sabes quién eres, ten una gran fortaleza mental, ten seguridad en ti mismo, que vas a basar en tus capacidades y en lo que has trabajado con anterioridad. Bueno, hasta aquí. Si te gustó, no dejes darle like, activar la campanita y suscribirte. El talento no lo es todo, lo puedes tener desde la cuna, pero es necesario aprender el oficio de ser el mejor.